No, porque me tiene loco. ¿Qué es lo ya, que pasa? Pero, qué? Claro. ¿Qué es Dios mío. Dale un micrófono a él también. Para que <risa> Liz, Señores, ¿qué, en, ¿En qué seguimos? Carlos Silver. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Señores, Ca ya por fin Carlos Silver completó el récord de hora. ¿Es verdad? Sí, pues ya cuatro días solo está. Pues yo quiero como verlo. Solo está ahorita, en que... la espera de que, de que Récord Guinness... Le apruebe eh, el récord de hora que ya él lo completó. Eh. Carlos Silver es atendido por médicos de la clínica Cruz Jiminean, sobre todo por el psiquiatra Alexis Peña, a quien le toca evaluar las condiciones emocionales que presenta el artista luego de estar cuatro días cantando. El especialista de la salud mental comentó que a partir de ahora deberá esperar que Silver presente algunos síntomas para realizar diagnósticos y saber qué medidas tomar. Hasta el momento los jueces de Guinness World Records evalúan la hazaña de Silver a ver si ha destronado al indio Sunil Wanmar quien desde el año 2012 ostenta el título del hombre que más tiempo ha cantado sin detenerse exactamente 105 horas. Esta es la tercera vez que Silver intenta lograr que su nombre entre en el libro de récords mundiales. La primera fue en el 2016 y la segunda en el 2019. Yo lo que quiero saber si él no durmió, Jorge, o, o he pisado. No he pisado, cuatro días pisado, cantando. Y no puede hacer pausa, tiene que hacer pausa, sí. No he pisado, está bebiendo no, no, agua. No, pero ponga, ponga, pongan, ponga ese video, a Lo a ver? tienen, lo tienen allá arriba, un, un videito de él cantando. <risa> ¡Villalona! No, Villa, hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? No la den. Eh. Señores, y tú sabes lo más grande de esto, Néstor. Néstor, tú sabes lo más grande de esto, tú sabes lo más grande eh. Que él no se gana un chele. Eh, no, no, si gana el no récord son 100 mil dólares, ¿no? el récord Guinea no paga un centavo. Ver, no paga un centavo. Sí, tienen que buscar patrocinadores Él hacía un tiempo, ah, estaba solicitando okay. Que lo ayudaran, porque solo okay, a cada juez okay. Él le tiene que pagar 12.500 dólares Para que venga a evaluarlo Y para que salga más rápido Y en Pero buena pongo, pongo, pongo YouTube o algo ahí Para verlo. Para cantando. que le salga el certificado Más rápido Y vengan a evaluarlo Él tiene que pagar 12.500 dólares a cada juez Aparte de todo el montaje Y toda la parafernalia que incluye El tag, esos cuatro días y él no se gana un chele de eso. ¿Eh? ¿A Prince eh. Royce, ¿Por qué le dieron un récord Guinness? No, iba a investigar. Señores. No. A veces. Pero pero yo quiero verlo, por favor. Él también está joseando su récord, pero tendríamos que ver eh, porque, cuál es el propósito. Yo creo que él debe irse a un psiquiatra. ¿Cómo en imagen, Villalona? Tú me estás escuchando porque préstame atención. Sí, yo te estoy Yo te creo te que escuchando. él debe irse a un psiquiatra porque un argentino no se vaya a ganar nada de esto. Y, y, y, y en serio. ¿Mm? Porque él no va a ganar... Es que él él, él... él estaba, no hace mucho, él estaba solicitando que lo apoyaran y que lo ayudaran los patrocinadores para él costear un, esto. Tiene que un video Pero, ya, No me no. agarres tú, no me agarre no. No hay video, no hay eh, nada, no canta. sé que que Pero está yo padre. digo es. Oye. <ríe> yo digo es, mira, mira lo que yo me explico. Dime. Él se para de cantar o sigue, yo termino una sigue, canción y sigue. ahí. sigue las 24 horas de cada día, Pero cuatro sin días, dormir, no puedo dormir. 48 28 48, ¿cuántas son? Pero no puedo dormir ni descansar, ¿cómo una gente puede durar tanto así? así es la vida, él anda, él anda detrás de su propósito, yo creo que él después ahora cuando el récord Guinness eh, le dé la certificación de que él rompió el récord de irse a un psiquiatra porque no se va a ganar ni un chele de eso ¿Y, y, y cuál es el propósito porque no va a ganar ni un peso yo no estoy entendiendo ni comprendiendo pero me dice que Prince Roy también a Prince Roy le dieron un récord pero imagínate okay. la canción carita Roy inocente Oye, Carita Inocente hizo a su compositor, productor, intérprete, Prince Roy, merecedor de un reconocimiento Guinness World Record. Ya, qué inglés, que está ¿Qué como él, no, no. tan bonito, está bien, está bien. sí, está como lindo, sí, mejor que Genesis que está en Nueva York. Eh, al convertirse en el tema musical con mayor cantidad de semanas en el número uno de la lista Billboard, Tropical Earth Airplay. ¿Eh? ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué inglés! ¡Bien, bien! Un inglés increíble. Aten Atención, gobierno. Buah, bilingüe. Entonces, no, sí, claro. Aquí ya clase. <ríe> <a> <ríe> los récords Guinness son parte de la vida de todo el mundo. De la mía también. Me acuerdo cuando era pequeño de maravillarme con lo que estaba en el libro que salía todos los años. Yo, como artista, jamás imaginé que fuera. Ganador de un récord Guinness. Pero tú sabes lo increíble que es que hasta los jueces hay que pagarle para que vengan a certificarlo. Yo, yo estoy ya no Te nada. Yo realmente peligro, no entiendo los propósitos Santiago, de la gente. Tienes que tener cuenta cuando tú vayas a recibir esos mensajes. ¿Cómo así? Uno. <risa> Un mensaje peligroso, unas imágenes llegan Yo realmente no ah, entiendo eh. los propósitos de la gente Porque tú te pondrías eso tú no te van a ni Y lo ha hecho tres veces Y la última vez que lo hizo Quedó con deudas millonarias Y que a cada juez hay que pagarle 12.500 dólares Pero Son ¿y cuál es el propósito? Sí, eh, eh, está bien el psicólogo que le puso Una certificación eh, Está bien esa ahí. No, no, él está de psiquiatra realmente eh. Sí, no, son, no entendemos. Son, son, hay que, a, a, en dice mamá, que está, un saludo a mi abuela. Milagro parado, claro. que hay que alabarle el gusto. Y la voluntad, claro. Y ¿no? la voluntad. Pero hay que dejar a, a, cada a, quien a, a esos y No, esos. no, pero está bien, porque un muchacho que tiene, ojalá, y, y se lo aprueben y le den esos chelitos, si es que hay que darle algo. No le dan nada, que no pagan nada el Record Guinness. Si no está como yo. Como esperando no, todavía. Esperando, que no me han dado nada. Ay, señor presidente. Eso es así. Le, le escribí a noche No, no, no, no, no queda poco, tranquilo A lo mejor, es que todavía yo no tengo el manejo Señores, el PRM Todavía no sabe ni cuántos puestos Tiene, ni, ni, ni cuántos Cargos hay, es un proceso, es un un proceso. proceso Esperamos que a partir de enero Néstor sea tomado en cuenta Porque nos alegraríamos mucho Es <risa> <risa> <risa> eh, eh, eh. <risa> <risa> de de no me tires los planes para adelante ¿sí? <risa> no de ideas no no, no me, no. No, de ideas. No, me... no de ideas no de ideas no de ideas señores vamos vamos a, a, a, con varios videos musicales para, para terminar ahí ya ¿Qué tú dices, Liz? Sí, hombre, que la gente, estamos en, en fiesta, estamos en Navidad. Estamos, no unos merenguitos navideños, ahí vamos. Cuti, cuti, cuti, cuti, cuti. Tú no bailas, Liz. Yo bailo muchísimo. Tú bailas muchísimo. Nunca me he invitado a bailar. ¿Qué? Este año no nos van a hacer fiesta a nosotros. Jorge, fe? Jorge, que ya, ya sabe bailar. Dijo. No, no, espérate. No, no, es, pero, no qué? Coso, tampoco así. que a toquilla le va a poner ahí. No, hasta, no, no, no quiere se no me cualquier. <risa> no me ataque mucho. Que le damos cintura. No, dime, me acuerdo. No, no, vamos a ver si aquí se pone ay. orden. Porque se creen que porque Genesis no está aquí. aquí está eh, no, Genesis pasó la historia. Oye, Tranquilo. Oye, oye. Genesis. ¿qué, qué? Oye. Que me coja, me coge el teléfono, Génesis. ¿eh? No, el hombre está que oye. no coge el teléfono. Ahorita no. me dijo, yo que no quería. Oye, que, que, yo, que, que vamos tú tuvieras el número mío de aquí, yo, ¿cómo así? Oye, oye, oye. Gritando, señor. El... Like. No ay, ay, ay, dale, ay. Súbalo un chiste, un chico. Ah, no, lipo pues, si tú vas a bailar así en la fiesta. Tú me lo dices. <risa>